Bienvenidos. La sección 1 nos habla acerca de la plurinacionalidad, la forma como vemos el mundo particularmente y como conjunto social. El prefijo pluri nos habla acerca de muchos. ¿Pero muchos qué? Muchas naciones indígenas. El estado plurinacional está conformado por 36 naciones indígenas originarias reconocidas en la constitución política del estado, pero existen aproximadamente 10 naciones indígenas que no están reconocidas. Cada una de estas 46 naciones indígenas nos muestra una manera distinta de vivir. Los pilares del Estado plurinacional nos hablan acerca de la tolerancia, respetar la plurinacionalidad. Si nosotros no respetamos la forma de vivir de otras personas, la forma de ver el mundo, nos vamos a encontrar en problemas que ni el pilar económico ni el pilar legal van a poder abrir la brecha rota por el pilar social. Bienvenidos a la primera sección donde tocaremos temas de la plurinacionalidad, del Estado y los pilares. Comenzamos.